Quiero darte una cálida bienvenida a este curso completo y gratuito Cómo hacer crecer tu fanpage con métodos probados Te recomiendo verlo y ponerlo en práctica de principio a fin Aquí te voy a enseñar varias técnicas donde puedes hacer viral todos tus contenidos Te agradecería muchísimo que lo comentes y lo compartas Empecemos Te vas a dirigir a tu fanpage Das clic en videos en la parte inferior das clic en estadísticas de videos, esperas que se cargue la página y vas a dar clic en monetización. Una vez dentro de esta página verás los requisitos que necesitas para empezar a monetizar, como por ejemplo tener más de 1000 seguidores. Es una buena noticia porque antes te exigían 10.000. Ahora en los últimos 60 días debes tener una interacción de 15.000. No te preocupes, en este curso te voy a enseñar cómo tranquilamente pasar esas 15.000 interacciones en los últimos 60 días lo que sí estoy un poco retrasado es en la visualización de los videos pero la verdad no me preocupa porque sé que esto estos requisitos en las próximas semanas podré pasar tranquilamente y algo muy importante es que el país donde estoy transmitiendo este video, que es ecuador está activo para el programa de socios tendrías que fijarte realmente si en tu país se activa esta opción para monetización una vez que hemos cumplido con estos requisitos lo que tenemos que realizar es activar la cuenta para que nos pueda depositar facebook por nuestros videos y nuestras publicaciones realmente esto es algo muy genial muy chévere que tiene facebook y es un punto muy alto de esta red social en los siguientes videos te enseñaré muchos consejos que te permitirán generar mayor interactividad y poder monetizar en tu fanpage por lo que es muy importante que te suscribas a este canal actives la campanita para no perderte ningún video.